Charlie García y Roberto Petinato festejaron Año Nuevo juntos, haciendo música. Charlie García y Roberto Petinato son amigos desde hace años. La prueba de esa alta fidelidad es que suelen pasar la noche vieja juntos. Lo hicieron a fines del 2017 y volvieron a hacerlo a fines de este 2018 y como más les gusta. Petinato tomó un bajo, Charlie sus teclados y se pusieron a improvisar las canciones que más disfrutan. Tamara Petinato registró parte del momento y lo subió a su cuenta de Instagram. En uno de los posts se los ve juntos andando en auto, el otro es un video de ambos con los instrumentos mientras cuentan algún chiste interno. ¿No tenés papel higiénico en ningún baño? Pregunta Tamara. No hay necesidad, responde su padre. Pero encontró un billete de 50 pesos, agrega ella. Vale recordar que en la celebración de hace dos años, ambos estuvieron acompañados de sus mujeres, Mercedes Íñigo y Lucía. Petinato se encargó de subir la evidencia de aquel encuentro en Twitter, escribiendo con su característico humor, Estamos vivos para el 2017. Y en otro tuit comentó, felicidades para todos y espero hayan festejado tanto como yo, en mi caso con Charlie y novias. Soy pésimo tocando el bajo. En aquellos momentos cenaron Beatletoné, García es fanático, y pidieron helado de dulce de leche, que a ambos les gusta. Luego el conductor sorprendió a su colega con un presente, un disco simple de los Beatles de 1964, que pusieron varias veces. Hasta que fue reemplazado por otro regalo del expresentador de duro de Domar. Una caja de CDs y de David Bowie. Cuando se aburrieron de escuchar música comenzaron a interpretarla. Petty tomó un slide este el hawaiano y le propuso al músico del bigote bicolor que se levantara para que tocaran algo juntos. El ex Girán tomó un teclado y tocó temas nuevos de su último disco Random. Otro año vivos, juntos y haciendo música. Charlie García y Roberto Petinato son amigos desde hace años.